Hablamos con Gabriel Moya, que es director de marketing de este restaurante que acaba también de abrir sus puertas, aunque ya los dueños ya tenían otros restaurantes, aún profesionales del sector. ...y bueno, yo creo que me ha enfocado hacia la cocina mexicana... ...que hacía falta aquí, porque yo no conocía aquí otro lugar más precioso... Bueno, ...buenas tardes... Muy ...buenas tardes, muchas gracias... Y sí, la veíamos las obras cada vez que pasábamos... ...y ya estábamos deseando de que abríais las puertas y hoy ya le negocio... ...sí, ha costado un poquito arrancar, se ha juntado muchas cosas además... ...pero bueno, ya hemos puesto esta fecha, ya por fin hemos abierto las puertas... ...ya vamos a seguir con la operativa habitual... ...y ya desde hoy estamos abiertos y esperando que la gente pueda venir cuando quiera... ...la de la cocina que vamos a encontrar aquí... ...¿qué carta van a tener?... ...¿cómo está enfocada ...mira, va a ser una carta bastante amplia... ...no solo mexicano como has comentado... ...también se va a tener comida tradicional de toda la vida... así también francesa, muchos ser... vamos a estar muy basados en el servicio... ...va a ser un servicio en mesa, muchos platos preparados en mesa... ...y va a ser efectivamente fusión mexicano-asiática... ...y también vamos a tener pescado, marisco y carnes... ...incluso la parra, tenemos unas brasas, una parrilla... ...o sea, va a ser todo muy cocinado... ...excelente vamos... ...pero el servicio sobre todo es lo que queríamos mantener... Sí, ...bueno yo comentaba que los propietarios... ...ya son profesionales de esto. ...ellos ya han arrancado con otro restaurante... ...de mucho éxito... ...por eso ahora abren esto me imagino... ¿no? ...sí, teníamos también Mexian... ...que con la pandemia se cerró... ...pero bueno, debido a la demanda... Muy, ...la clientela seguía preguntándonos... ...cuándo íbamos a volver a abrir... ...también tenemos en Marbella Tiraito... ...que está en el Paseo Marítimo... ...justo al principio por detrás del Marbe Central. ...y allí ese sí sigue abierto... ...y desde ahora pues tendremos este abierto las puertas... ...es un local mucho más grande, mucho más sofisticado... ...se le ha dado un toque elegante, bastante de exclusividad... ...y esa es la idea, enfocarlo a lo que antiguamente... ...era también Puerto Banús. Otra cosa, que tenéis un escenario... ...¿vais a tener eh, cenas comidas temáticas? Sí, vamos a hacer fiestas temáticas... ...vamos a tener música en directo... ...prácticamente casi todas las noches... ...ahora mismo el horario de apertura va a ser más bien... ...de miércoles a domingo... ...en horario de cenas, por la tarde-noche... .y luego ya se irá adaptando más a, el, a Semana Santa y verano, ya sí abriremos todos los días, incluso al mediodía. .como has podido ver tenemos la terraza. .que se puede disfrutar fantásticamente. .y en el, accionar, en el escenario haremos eso, pues presentaciones, tenemos cosas temáticas y, y música en directo. .orientado a temas jazz, temas música real, elegante. ¿Qué público es el que esperáis? Tenemos ya una cartera de clientes de Antiguo Mexian que nos estaban demandando la venir. Estamos teniendo un público muy nacional, mucha gente que viene de fuera, de, dentro de España, pues de Madrid, mucha gente de la clientela que viene por temporada, entonces también queremos adaptarlo un poco a la clientela local. Tenemos muchos extranjeros que residen en la zona, gente de hotelera, todo ese tipo de sectores que tenemos bastante ya consolidado y nos gustaría pues eso, seguir manteniéndolo. Bueno, también hay que hablar de esta maravillosa decoración. Sí, la decoración la verdad que como te comentaba, le hemos querido dar un toque también muy glamuroso, muy elegante al restaurante, tenemos esta decoración por este lado, en las otras paredes del fondo luego podréis ver también un toque más mexicano, este es más asiático, aquel es más mexicano, luego con el escenario tenemos el, igual que el mobiliario es mucho más clásico, o sea un, un poco una mezcla, una fusión de varias tendencias. A mí también me da mucha alegría cuando abre nuevos restaurantes así tan grandes como este también, porque son muchos puestos de trabajo los que se dan, ¿no? En esta ocasión, ¿cuánto formáis el equipo? Sí, ahora mismo tenemos somos en plantilla unos 30 40 personas que lógicamente luego se, se va agrandando a lo largo de la temporada, pero tenemos una cocina muy grande, como te comentaba, tenemos el especialista en sushi, también vamos a tener sushi, el especialista en parrilla, tenemos una cocina muy grande, el office, un montón de gente en sala por el tema de que te comentaba de dar un muy buen servicio, o sea que eh, la plantilla es bastante amplia y es lo que hace falta eso, de incentivar también un poco el empleo. Te agradezco mucho la atención que tienes con gracias nosotros y, bueno, que vemos en la mente que es fantástico. Así que aquí ya nos encontramos de primer cero que hemos llegado como en familia. Así que muchas sí, gracias hoy, y enhorabuena. Muchas gracias. gracias a vosotros y seguiremos viéndonos. Pardomero León, también apoyando también a los empresarios de Marbella. Sin lugar a duda, Elena, porque el tejido empresarial es muy importante... ...crean riqueza que a su vez vale para dar puestos de trabajo, ¿no? Y en este caso concreto, pues nos han llamado en Puerto manú ...yo recuerdo mis tiempos, ¿no? Cuando estuve aquí de responsable... ...en este distrito, que es una maravilla... ...y además valoramos desde el Ayuntamiento de Marbella... ...que se invierta con el dinero privado... ...y que levanten lo que han levantado aquí, ¿no? Me decía... ...Gaby un poco responsable eh, de, de la parte pública... ...que fue, andaba antiguo alumno mío en el Instituto Guadalpín... ...que han hecho un gran esfuerzo inversor... ...y que ahora eh, este restaurante se perfila... Eh, ...y con todos los respetos que las comparaciones son odiosas... ...un poco como el que teníamos acordé de Cipriano ¿no? Y me decía Cipriano 2.0 ¿no? Efectivamente esto viene un poco a cubrir ese hueco... Eh, ...que se tuvo en su momento, en aquel momento... Eh, ...un restaurante magnífico... ...y aquí volvemos a repetir realmente eh, ese modelo de... ...vamos a tener o van a tener eh, restauración además... ...con un tema importante que vosotros ya habréis dado cuenta... ...la cocina abierta para que la gente vaya viendo realmente... ...cómo se va la parte gastronómica elaborando ¿no?... ...luego un nivel fantástico de, eh, por otra parte de sonido... Eh, ...de relajación, vamos a tomar también unas copas... ...en un momento y en un sitio importante, es decir... ...y claro, lo han abierto el día 14 de, de febrero... ...el Día de los Enamorados... Me han dicho que tienen ya, fijaos, hay una capacidad para 100 comensales y había 200 invitaciones, 200 eh, peticiones, bueno, que no han podido atenderlos, pero bueno, vendrá después del 14, el 15, el 16. Invitamos a toda la gente de Marbella que se acerque aquí, que vea las excelencias gastronómicas y también como no desde de las copas, que también es importante y que estén aquí de forma relajada. ¿no? Muchas gracias, Marbella. Gracias a vosotros. Bueno, aquí de inauguración con un buen ambiente y con buenas amigas, aquí estamos todas, pues para darle también eh, esa bienvenida al nuevo restaurante aquí en Puerto Portobano. ¿Qué os parece? Pues está divino, la verdad, me gusta mucho. Pues no te pierdes una, te enteras de todos los sitios, estás en todas. Cuánto toca, toca, ¿eh? Eso nos ha faltado. Aquí tiene un concepto nuevo. No quieren eh, los chicos jóvenes con pantalones cortos. Aquí pide un poquito de elegancia y eso es que nos faltaría en mabea que que vuelve la elegancia a Mabela. Claro Pues muy bonito la combinación que tiene, muy lujoso, y nada, apoyar al nuevo negocio de Marbella para recuperar el Labur. ¿Qué es tema de comida mexicana, comida oriental? Eh, me gustan las dos cosas, sí, y la comida mexicana es muy ligera, es una comida súper sana, con muchas verduras y no te hinchas tanto, y así puedes salir luego a bailar. Luego, hasta que el lo aguante, ¿no? Pues aquí estaremos esta noche. Venga, gracias y pasarlo bien. Gracias Gracias.